Hola amigos de todo un poco bienvenidos a un tutorial más Hoy vamos a ver un, un tip en NX que les va a servir de mucho Sé que muchos tienen problemas a veces de que encuentran un archivo en milímetros y otro en pulgadas Un sólido ya sea que lo descarguen de internet y su ensamble lo tienen en milímetros Entonces no es compatible queriéndolo abrir en el mismo ensamble Tienen que abrirlo individualmente para poder hacer modificaciones Bien amigos, eh, denle like, suscríbanse, inviten a más personas a que se unan al canal para hacer gran esta comunidad y si les sirvió este, este tip, aquí en los comentarios los voy a estar leyendo. Bien, vamos al tutorial. Muy bien. Miren, aquí ya tengo dos piezas Sí, eh, simulando el, el problema que les acabo de comentar, esta pieza la tengo en milímetros y esta pieza la tengo en pulgadas. Estas dos piezas las tengo dentro de un mismo ensamble y mi ensamble está, eh, mi archivo del ensamble está en milímetros. Entonces, cuando yo quiero modificar este archivo que está en milímetros desde aquí desde el ensamble, sí me da la opción de entrar y modificarlo, sí. Vamos a salir un pequeño barrenito. Para. Pues para. Corroborar la verdad. A 5. Ya ¿Sí? Y pues. Aquí sí. Más que se vio. A ver. Ahí está. Pues aquí sí me da la opción de modificarlo. Pero el otro archivo, el que está en pulgadas, cuando lo quiero editar, ingresar desde aquí en el ensamble, pues me da este fallo. Dice este componente pertenece a unidades diferentes a la pieza de visualización. Por lo tanto no se puede convertir en la pieza de trabajo. Entonces, ¿cuál es el tip que les voy a dar? Pongan mucha atención y háganlo paso a paso para que les funcione. Lo que vamos a hacer es convertir esta pieza, el formato que está en pulgadas, lo vamos a convertir en milímetros para poder modificarlo del ensamble sin eh, quitar ninguna, eh, ¿cómo se llama? ninguna expresión de este, de este archivo, de este sólido. ¿Sí? Esto es para cuando ustedes bajan un, un ensamble complejo, no sé, un parasólido de alguna de, de internet. De un motor, una prensa o qué sé yo. Pues ya viene todo complejo. Pues y, y desafortunadamente muchas veces vienen en milímetros o en pulgadas. Diferente a como ustedes trabajan. Entonces vamos a ver eso ahorita. Bien. Para solucionarlo. Tienen que cerrar el NX. Por completo. ¿sí? Y abrir un bloc de notas. O un documento de texto ¿sí? Esto nomás va a ser para poder Escribir Este eh, una, una, Unos datos que les voy a, a A presentar ahorita Vamos a ver Documento de texto Me había equivocado Muy bien, lo abrimos Aquí en este documento de texto, vamos a irnos ahora a esta ruta del escritorio. ¿sí? Se van a unidad C, archivos de programa, Siemens, eh, dependiendo ustedes que NX tengan. ¿sí? Se van a ir a la carpeta UGI después y van a buscar este archivo. ug convert bajo part punto exe sí, bien ese es el archivo que vamos a usar para convertir el el sólido en pulgadas a milímetros pero este es el paso que deben de seguir bien van a copiar toda esta ruta de navegador lo vamos a pegar aquí entre comillas ponemos una comilla ponemos una diagonal más de estas que están aquí, no la no, no de esta, de la que están aquí en la misma ruta. Y después vamos a copiar todo este texto. Para esto le pues, ya sea que le den un clic, un doble clic sin abrirlo. O decirle renombrar. ¿Dónde está? Renombrar. No, no está. Así aquí está. Cambiar nombre. ¿Sí? lo seleccionan sin cambiarle nada nomás copian el puro texto y lo pegan aquí en la ruta ¿sale? bien, ahora cerramos las comillas damos un espacio ponemos un guión le ponemos milímetros pero con minúsculas damos un espacio y ahora vamos a colocar otras comillas Dentro de las comillas vamos a poner la ruta donde está el archivo que queremos modificar ¿Sí? Nos vamos a, al archivo Bien, este es el que está en milímetros y este es el que está en pulgadas Copiamos ahora la ruta de nuestro archivo Donde está nuestro archivo Nos vamos al blog de notas y aquí pegamos la ruta ¿Sale? ponemos otra vez otra diagonal para poder colocar ahora el nombre del archivo que vamos a convertir le damos un clic para modificar y con todo y el punto PRT lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí vale cerramos las comillas y ahora todo este texto lo vamos a copiar vamos a copiar y el siguiente paso es abrir un este un MC2 o un símbolo de sistema perdón símbolo de sistema lo teclean Aquí no me aparece a ver vamos a ver símbolo de sistema pero lo van a ejecutar como administrador le dan aquí ejecutar como administrador porque si no, no les va a dar permiso de, de hacer modificaciones de ese tipo de archivo le dicen que sí le cierran este y aquí vamos a pegar eh, la dirección completa que modificamos ¿Sí? vamos a copiar y aquí lo pegamos Y damos un Enter ¿Sí? ¿Listo? Aquí dice que un archivo eh, Ha sido convertido Muy bien Y pues eh, si tienen más archivos Pues de una vez antes de que cierren este Únicamente eh, Van a modificar el nombre de la pieza Obviamente si es dentro del mismo ensamble ¿Verdad? El nombre de la pieza con el punto prt y pues lo pegan y, y lo convierten pegan y convierten muy bien ahora vamos a validar que efectivamente nuestro nuestro archivo ya se ha convertido de pulgadas a formato milímetros muy bien. Muy bien, entonces abrimos nuestro ensamble. Vamos a abrir nuestro ensamble. ¿Sí? Y si recuerdan, este sí podíamos entrar y modificarlo. ¿Sí? Ahora vamos a modificar ahora este. A ver si nos deja entrar. Vamos a ver. Listo. Ya nos dejó entrar. Y sigue eh, estando con las mismas propiedades. Pero pues ya lo podemos abrir desde nuestro eh, ensamble. Y poder modificarlo. ¿Sí? Siendo que ya es un archivo de en formato milímetros. Bien amigos, espero que les haya servido este tutorial. Denle me gusta, compartan, denle like. Y nos vemos en otro video. Bye.